Los bueno, ha sido un, unos días moviditos. Eh, sí, esta me la trajo Efes y la firmó Lio para mi hijo pequeño. Así que sabía que en algún momento iba a venir bien. Eh, salió el r 2 y el Mini 2, con todas sus actualizaciones a día de hoy. Y el r 2 eh, hackeado, ¿no? Y bueno, ya verán en el vuelo, tuvo un poco de viento en contra, un poco de estrés con la avenida, porque saben que los drones de DJI tienen muchos sistemas automáticos y de avisos, y me avisaba que los motores estaban al máximo, estaba volviendo a altitud X en, en una montaña, como eran en las imágenes, con el viento en contra, y bueno, menos mal, que tiré para eso el Air 2 y no metí el Mini, porque me hubiera costado. Tenía mucho más batería con el Mini 2 para volver, eh, pero bueno, estuvo ahí. Así que van a haber unos cuantos vuelos, unos cuantos lugares. En, en esto que estoy haciendo de las series Montañas de España, atravesé la Mariola a lo ancho. Estuve en, en varios pueblos que me gustaría verlos en un mapa, me voy a hacer una idea más o menos, eh, por ejemplo, en Bocairente, allí, bueno, pueblos fantásticos que hay en la zona, eh, y también me di una vuelta por, por Otenien, eh, y bueno, estuve unos días ahí, hice algún vuelo, eh, me encontré con gente volando drones en alguno de los pueblos, en el casco histórico, etcétera Supongo que ni pregunté el tema de los permisos y toda esta tontería. Porque no quiero ser partícipe de esta tontería y de lo que sucede con el tema de drones. Menos cuando veo a alguien que está con un mini. Vamos, eso ya es el colmo. Tener que estar haciendo nada para sacar cuatro fotos. Da igual si sacas las fotos a 20 metros de altura o a un metro de altura. O sea... Ya sea altura adentro de una estructura o en el aire, en altitud, es lo mismo, es una estupidez. Así que no quiero entrar en eso. Y bueno, verán las imágenes, muy buenas imágenes. Todo lo que es la serie Monta Montañas de España, volvemos a, al tema montaña de España. Y además tengo que eh, bueno echar de agradecimientos por supuesto, a, a Big Group Spain, siempre apoyando. ...ya saben que, que forma parte de este canal... ...con el tema informático, con el tema de programas... ...con el tema de actualizaciones, con todo esto... ...que, que es necesario para cualquier canal... ...vale, es totalmente necesario que alguien... ...si uno no, no está al tanto de todo... ...que alguien se haga un poco de cargo de, de todas estas cosas... ...y bueno, y sobre todo a la gente de TDG... ...el True Detailing Garage que, que están en Alicante, que bueno, ellos me han dado el, el toque final, hicimos un convenio, ya lo verán, ya sale vehículo de empresa a la calle, una cosa increíble, y bueno, eh, voy a estar en todos los vídeos hablando de ellos, del TDG o TDG, TDG, o como quieran decirle, el TDG para España, True Detailing Garage, ...que es un centro de, de detalle, de limpieza al detalle, de ploteado, de pintar eh, pinzas de frenos, todo coches de lujo... ...y aparte con una idea que tengo yo para coches normales también. Eh, no sé, tú tenés un coche que es... tu abuelo te dejó un Golf descapotable. Es un coche que aquí vale 1.500 euros, o sea que no llama mucho la atención, pintarlo cuesta muchísimo... Pintarlo es algo definitivo, entonces puedes de, de, dirigirte aquí. Hablas con Max de, de mi parte en TDG. Dejaré todos los datos en, en la base del video y te pueden hacer el coche como tú quieras. Allí verán los diseños, papá, papá, papá, pa, pa, pa, y te lo van a plotear. Lo que es la pegatina que le dicen los más eh, básicos, y te van a dejar el coche que te dejó tu abuelo espectacular. Y si tienes coches de alta gama, por supuesto, ni hablar que es a lo que se dedican, eh, a dejar el interior nuevo, a una limpieza a fondo, y en fin, a los detalles. Entonces, yo creo que, que vamos a estar en contacto mucho tiempo con esta gente. El trato que me ha dado Max es increíble, el trato que me han dado sus muchachos así es increíble, y seguimos haciendo cosas porque tienen algunas cosas mías allí, y, bueno, se están encargando de los diseños y otros temas. Así que eso ya lo, lo veremos en, en lo que es el, el video. Y hasta aquí todo. Felicitaciones a todos los argentinos y a los que hinchaban por Argentina. pues está esta gente que es envidiosa. Y dice, ah, esto es argentino. Entonces que bueno, eh, le hicimos mella a Francia. Que saben que Francia en Europa no es muy querida. Y somos los únicos americanos que... Que llegamos y que ganamos la copa. Así que todos los países tendrían que estar contentos. El envidia, el celos y demás es una tontería. Pero bueno, hay gente para todo. Quedó ahí un tacho con, con, con vestimenta, pero bueno. Eh, nada, yo tengo la suerte de tener varias nacionalidades y de estar en contacto con varias cosas. Entonces me iban quedando equipos fuera y al final me quedó uno y se llevó el, el trofeo. Así que bien. Nada, ahora le voy a decir a Osvaldo que me traiga algo para la garganta... ...y nos estamos viendo en breve. Les voy a dejar un video con un montón de imágenes que tienen que ver con historia... ...con naturaleza y con la cadena montañosa española. Mariola y todo lo que está por debajo, que también es importante... ...porque en cada punto ha habido el Valle de la Batalla... ...ha habido combates durante siglos en todos los lugares... Hay acueductos, hay... bueno. Este es un país con mucha historia, con muchos siglos de historia. Entonces podemos encontrar de todo. Y a la gente que le interesa, que lo mire. Y los que le interesan los drones van a ver cómo tiré a 7 kilómetros el Air 2. ¿Vale? No estoy en esas pruebas, que todo hace lo mismo. A ver la prueba, cuándo, a ver cuán lejos va. Nada, yo tengo en FCC... El, bueno, casi todos mis drones han estado en FCC. Inclusive el Mini, si buscan en mis videos van a ver que, está, que hay videos de FCC. Así que, poco más que contar, muchachos. Disfruten del video, al que le guste, le guste. Comenten, denle like, que saben que ayuda. Y bueno, si les gusta el Baticonor, también le dan un like. Pueden mencionarlo, después haré un video sobre mi vehículo. No, no me gusta estar ahí, ¿no? tampoco hablando de ciertas cosas. Pero bueno, es lo que hay. Tenés lo que tenés. Una vez me dijo Hugo García, me dijo, si sabés algo, demostrá que lo sabés. Y si a alguien le molesta o se piensa que sos soberbio lo que sea, que se joda. No me dijo que se joda porque era muy educado, pero bueno, Fue algo así, como para que se entienda a nivel general. Here it come. Oh, here it come.